Hola, buenos días. Me llamo Lauren Gibson y soy funcionaria de Servicio Exterior aquí en el Departamento de Estado. Gracias por acompañarnos. Seré su moderadora para el programa de hoy de innovación mundial por medio de la ciencia y la tecnología, conocido como GIS Connect, en esta conversación sobre las tecnologías financieras, TechFin, el futuro de las finanzas. Las nuevas tecnologías están produciendo una revolución en la industria financiera con las innovaciones en blockchain, tecnologías móviles datos biométricos, etcétera, las operaciones financieras son cada vez más fáciles, rápidas, económicas y seguras. Hoy vamos a hablar de esas innovaciones, por qué son importantes y cómo las pueden aplicar a sus negocios. Recuerden que pueden unirse a la conversación enviándonos sus preguntas y comentarios a través del chat junto al video reproductor o por Twitter con el hashtag JustTechConnect. Quiero darle la bienvenida a nuestros expertos. Primero, Dale Pfeiffer, directora ejecutiva y fundadora de Good World, una empresa techfin que cambia la forma en que hacen donaciones, se hacen donaciones en los medios sociales. Y Victor Brantner es instructor para el Cuerpo de Innovación de la Fundación Nacional de Ciencia y un experto en las aplicaciones blockchain para la industria financiera. Y nos acompa acompaña en el espacio chat para contestar sus preguntas y compartir uh, enlaces a recursos Samer Youssef. Col de programa de VentureWell. Mientras esperamos que el público nos envíe preguntas, voy a empezar enviando, enseñándoles un corto video sobre las TechFin. Hay una nueva ola en el sector financiero y está abriendo las puertas a la prosperidad y la seguridad en todo el mundo. Se llama TechFin. E incluso si no conocen esta industria emergente, seguramente han utilizado algún aspecto en su vida diaria. Techfin se refiere a todos los servicios relacionados con la tecnología financiera, si han enviado dinero por una aplicación móvil, si han utilizado banca electrónica o han pagado con un monedero electrónico, han utilizado las Techfin. Pero más allá de su uso diario, se están dando grandes cambios en el mercado desde que inició esto en el 2015. Muchos de los startups de Techfin han empezado aquí en Estados Unidos, y en pocos años la inversión, ya llegó a 8,400 millones de dólares. Las plataformas en la India están viendo un crecimiento increíble, sirviendo al sector de emprendedores y consumidores. En Australia se van a agregar tres mil millones de dólares a la industria financiera, estas empresas y en el continente africano donde las comunicaciones móviles están creciendo, las techfin van a mejorar la competencia y proveer acceso a capital a africanos previamente excluidos. De hecho, las techfin ha dado lugar a otra industria, las tecnologías de la reglamentación, regtech, la inversión. En este sector, está proveyendo oportunidades en el sector y está dando acceso a las personas que quieren crear sus propios negocios y está dando también seguridad financiera en todo el mundo. Dale, ¿podría hablarnos o decirnos ¿Cuál de las innovaciones en el sector le parece más interesante ahora mismo? Claro, muchas gracias por invitarme. Una innovación que a mí me parece muy interesante es el crecimiento en monederos digitales y pagos digitales. Estamos viendo grandes cambios estructurales en el sistema mundial de pagos. Y el factor principal aquí es el comercio y el comercio en los teléfonos móviles. Las personas están cambiando la forma en que hacen compras, cómo pagan, lo están haciendo con aplicaciones, con su móvil, pero también van a las tiendas. Y esto abre la puerta a mucha innovación para los proveedores terceros. Ahora, es la generación de los del milenio que han crecido en esta nueva era digital. Ellos están impulsando esto. Primero se usaba el efectivo, luego los cheques, luego las tarjetas de crédito. Pero ahora los pagos se están dando en línea y ya no hace falta entregar efectivo para pagar. Los consumidores, sobre todo los jóvenes que han vivido toda la vida en línea, se sienten cómodos con esto en el mundo digital. No tienen necesidad de tocar o sentir el dinero. Esto abre la puerta a toda una serie de nuevos actores, actores capaces de crear sus propias empresas tecnológicas que pueden um, abrirse camino en el sector o compañías que quieren trabajar con las grandes instituciones financieras para ayudarles a ser más innovadores y atraer a esos consumidores. Y me parece que esto es particularmente relevante para las personas que trabajan en esto, en el, en el, este campo. Ya se han invertido grandes grandes sumas, más de mil millones de dólares que han financiado más de 12,000 empresas. Pero los pagos todavía se dan a nivel muy local. Y tenemos la oportunidad de ver dónde se encuentran los sumidores en nuestras regiones para resolver los problemas de las comunidades. Porque eso va a marcar una gran diferencia para las personas comunes. y los Pagos digitales muchas veces se dan por un monedero digital, que es un, como un monedero normal, pero se utiliza de manera virtual. allí se pueden almacenar los números de tarjeta de crédito. Um, puede almacenar toda la información relevante. Y eso para los emprendedores. CREA una oportunidad en cuanto a los datos. Porque una vez creado el monedero digital, se van acumulando datos que le pueden ayudar a las empresas a entender cómo esa persona quiere consumir en el mundo digital. Y lo que a mí me emociona es que hay Personas que hasta la fecha no han tenido acceso a servicios financieros, ahora sí pueden crear este monedero digital a través de una empresa como Google o Amazon o Facebook. Y ya no hace falta abrir una cuenta bancaria. Personas que antes no podían participar del sistema financiero mundial, ahora sí lo pueden hacer. ESTOS son dos aspectos importantes muy emocionantes, pagos digitales y monederos digitales. Víctor, le planteo la misma pregunta. Hay una innovación de las Techfin que les llama la atención. Si quisiera um, ampliar un poquito más sobre lo que estaba diciendo Dale, porque no son solo los individuos que se benefician, sino toda la industria está respondiendo. Los bancos, agencias de transferencia están cada vez más activos en el proceso. Estamos viendo más eficiencia. Los emprendedores van a poder interactuar directamente con aquellas personas que quieren prestarles dinero, podrán dar seguimiento a sus productos en cualquier momento de la producción o del envío y tendrán pagos garantizados a partir del momento en que el producto salga del almacén. Entonces, tenemos la parte um, de, de los clientes que verán sus beneficios. Pero al interior de las empresas estamos viendo también estos beneficios en la banca, en la industria de la logística. Allí la información va a ser más visible, más transparente para todos los actores en toda la cadena de valor. Y es posible confirmar la ubicación de un producto enviado y que todos los requisitos del contrato hayan sido satisfechos y, por tanto, pueden obtener el pago durante, en cuestión de segundos. Me refiero a blockchain. Una vez que el contrato inteligente haya sido um, o las condiciones hayan sido satisfechas. Estamos viendo una mejora enorme en la eficiencia, en el flujo de información. Y más importante, desde la perspectiva del emprendedor, estamos viendo una desintermediación. Ese es el término técnico. Ya estamos sacando los intermediarios de la cadena de suministro. El cliente puede interactuar directamente con el proveedor y los agentes intermedios ahora mismo están cobrando toda su cuota. Del habló de los pagos. Estamos viendo una enorme reducción en el costo, por ejemplo, del envío de las remesas. Estamos viendo reducciones masivas en el costo de la transferencia del dinero debido a la eliminación de algunos pasos intermedios. Estamos quitando papeleo, eliminando errores. Y como resultado, la persona del otro lado de la operación, el beneficiario del pago o el que envía el pago, se preserva un mayor porcentaje del valor gracias a los cambios en las tecnologías financieras por la mejor eficiencia, por la mayor transparencia. Estamos empezando a institucionalizar la confianza en cuanto al envío del producto, la transferencia del producto. Estoy viendo mucha actividad muy fascinante también en la financiación comercial, financiación de las facturas para permitir el crecimiento de una empresa, mejoras en la logística y la el movimiento del producto en cualquier parte del mundo, la posibilidad de dar seguimiento a todo. Uno sabe que el producto realmente le llegó al cliente con el que se tiene el contrato. Gracias, Víctor. Excelente. Dale, tengo una pregunta. ¿Podría hablar de la amplia gama de oportunidades en la industria Techfin? Sí, por supuesto. Es una pregunta muy interesante. Aquí en esta gráfica ven la amplísima gama de oportunidades desde el crowdfunding, comercio electrónico del que ya hablamos, y las donaciones benéficas. Y quiero compartir una anécdota, porque esto, Uh, fue importante para mí, y sé que muchos emprendedores nos están escuchando. Cuando recién empecé a construir mi empresa, vi que existía esta oportunidad para la innovación en las donaciones benéficas. Y yo al inicio presenté esto como una plataforma para las donaciones benéficas. Y aquí el mercado es enorme de, de billones de dólares que se donan aquí a las caridades. Pero cuando presentaba esto a los inversores, me decían, pero ese mercado no tiene tamaño suficiente. Pero luego me di cuenta que lo que tenía que hacer era reformular todo y presentar a mi compañía como compañía de tecnologías financieras y no limitarme a hablar de las instituciones caritativas, porque los pagos también sirven para el comercio o donativos para fines políticos. Entonces, cuando cambié el, el alcance, cuando presenté a mi compañía como plataforma de tecnologías financieras, eso es lo que entrajo, atrajo a los inversores. Entonces, deben evaluar si su compañía encaja de alguna manera en estas industrias más atractivas ahora mismo para los inversionistas. eso es importante a la hora de considerar las oportunidades de las techfin Bien, vamos a pasar a la encuesta pregunta, que preguntamos en los días anteriores al programa. Preguntamos, ¿cuál es la innovación de tecnología financiera que más le interesa? Aquí vemos las respuestas. Pagos móviles seguido por plataformas que aumentan el acceso al crédito, crowdfunding y, por último, maneras asequibles de transferir dinero. Uh, ¿Cuál es su reacción, Víctor? Empezamos con usted. Bueno, no puedo evitarlo. Sonrío porque he visto que no ha cambiado nada. Todos los emprendedores están buscando acceso a dinero y formas eficientes de deber crecer a su negocio. Eso es lo que refleja la encuesta. Y hoy día, para esta presentación, lo más importante es que estamos empezando a aprovechar esta um, facilidad de internet de conectar a las personas. El crowdfunding um, es el elemento más antiguo de la lista en cuanto a su uso de la, los avances tecnológicos para llegar a un público más amplio. Pero los pagos móviles y la financiación son dos sectores que están viendo una verdadera ex explosión. Todos los días estoy viendo medio docena de, de expresiones de interés en este tema. Dale, ¿qué opina? Estoy de acuerdo con Víctor. La lista básicamente refleja la realidad y los problemas que se tienen que resolver y las tendencias en el comercio y en la inversión. Solo quisiera agregar que ahora mismo tenemos una oportunidad singular, en que ahora en la vida diaria podemos ver dónde están los problemas. Uh, la imposibilidad de acceso a dinero en el momento que lo necesitamos. Por ejemplo, um, hay muchas perspectivas en cuanto a los préstamos, ya sea para los estudios o una hipoteca, etcétera. Hay tantos tipos de créditos que existen. Y como emprendedora, lo que recomiendo es que, Sí, por un lado quería insertarme en las categorías más candentes, pero también me centré en los problemas que existen. Si pueden, como emprendedores, identificar los problemas, encontrar la solución y luego llevarlo a escala, perfecto. Bueno. Ahora vamos a recibir preguntas de nuestro público en línea. Dale, ¿cuáles son los factores de mercado que están impulsando las tecnologías financieras y sus oportunidades? Ah, Pregunta perfecta. Yo pedí que se preparara un, otra gráfica porque es muy importante identificar dónde se encuentran los cambios rápidos en cuanto a la conducta, porque eso siempre presenta oportunidades para los emprendedores, medios sociales, la computación de nube, la generación envejeciente, la inclusión financiera, avances rápidos para incluir a las poblaciones en el sistema bancario mundial. Esas son las tendencias. Es importante identificar los cambios rápidos de conducta, porque eso es un buen indicador de dónde se encuentran las oportunidades para sus negocios. Víctor, la próxima pregunta es para usted. El grupo en, por Louis pregunta si hay costos para integrar esas tecnologías en una startup. Bueno, antes de contestar esto, quiero agregar algo más sobre lo que dijo Dale. Cualquier emprendedor que está sufriendo un problema directamente, si no puede recibir pagos, por ejemplo, pues debe verlo como oportunidad, una oportunidad para los pagos móviles. Si quieren empezar en el espacio Techfin, otro consejo que tendría es, analizar cuáles son los lugares en el proceso que tengan el mayor número de actores. Porque es ahí donde blockchain y otras innovaciones están buscando eliminar las ineficiencias. Ahora, en cuanto a la pregunta, los costos de la integración de las Techfin en una solución. Pues, si uno ya es compañía Techfin, pues, queremos, todo el costo es para encontrar la solución. Pero si uno es empresa que está construyendo un dispositivo médico, o si es un fletador por ejemplo, deben encontrar aquellas personas que están avanzando más, y son los grandes nombres como DHL, IBM, Samsung, los que están. Eh, um, expandiendo más, oh, yendo más allá en términos de la financiación. Y ya les digo que, a menos que estén participando ya directamente en las tecnologías financieras, los costos van a ser invisibles, van a ser simplemente el sistema de operación para la financiación, logística, etcétera. Si un si su negocio es de tecnologías financieras, van a tener los mismos costos que tiene cualquier compañía de alta tecnología, de software, la programación, recursos humanos, ese tipo de gasto, el soporte físico, soporte lógico, esos aspectos. Ahí están los costos. Los obstáculos en términos de costos son relativamente bajos. Para una compañía no fintech, van a aprovechar la solución de otro y simplemente aprovechan ese sistema para acceder a la nube. Y, por tanto, desde la perspectiva emprendedora, los costos son bajos. ¿Quiere agregar algo, Dell? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Víctor. Solo agregaría que. Lo que está impulsando esta próxima generación de los tech fins son los datos. Si tienen muchos clientes, muchos usuarios, pueden aprovechar los datos para mejorar las soluciones. Esa es la, la forma más rápida de entrar aquí, es ser proveedor de datos. Para nutrir estas innovaciones en las TechFin, ambos han hablado de las innovaciones TechFin, pero ¿cuáles son las innovaciones que todo startup debe aprovechar? Dale, empezamos contigo. Sí, pues ahora mismo hay grandes tendencias en las TechFin, tendencias de que se um, está hablando muchísimo la la inteligencia artificial, por ejemplo, es una tendencia a la robobanca, roboinversión, donde los sistemas automatizados están reemplazando los sistemas antiguos. Ya uno no contrata a un asesor financiero como antes, sino que ya puede obtener asesoría automatizada o el aprendizaje automático, que también es importante. Esto lo vemos en las páginas web de las instituciones financieras. Esto lo estamos viendo cada vez más. Uh, Google cuenta con Elixir, por ejemplo, y de pronto, es posible hablar con un sistema que reconoce el lenguaje, elixir o oh, Alexa. Alexa, quiero pagar mi cuenta de luz. Alexa, quiero esto. Alexa permite hacer muchas cosas sin ni siquiera tener que sentarse ante la computadora para realizar una operación financiera. Esas son las grandes tendencias que estoy viendo yo. Gracias, Víctor. Esta pregunta es para usted. En Burundi nos llega una pregunta: ¿Con el aumento de estas tecnologías van a desaparecer los bancos tradicionales? Sé que esto se está diciendo mucho, que las los bancos van a desaparecer. Pero yo no creo que esto vaya a ocurrir en el corto plazo. Muchos de los grandes, los bancos más grandes del mundo, están precisamente impulsando estos avances. Hace varios años, había startups que estaban trabajando en el seguimiento de activos. ¿Y qué pasó? Los bancos grandes empezaron a comprar a esos, esas startups. Los grandes bancos no van a ninguna parte. Ahora, sí están un poco nerviosos con estas operaciones y transferencias. Pero Dale y yo, los dos estamos muy emocionados con las tendencias de las Techfin. Pero quiero mencionar que hay muchos factores desconocidos en este espacio. Es imposible pasar dos días sin escuchar noticia de algún hack, una pirata que haya robado activos por estos medios. Los bancos van a tener que ser cada vez más eficientes. Sospecho que vamos a ver una consolidación con una reducción en el número de bancos grandes. El desafío principal ahora para las TechFin es el, el papel de la reglamentación y esas tecnologías. Esto es, es muy emocionante tener donaciones directas, créditos directos, sin intermediarios. Normalmente, los gobiernos no quieren perder el control han utilizado la banca para reglamentar todas estas operaciones y ya no pueden. En parte, el sistema se creó para reducir el fraude, eliminar los robos. Y no creo que vaya a desaparecer ese sistema. Pero los bancos locales van a tener que sufrir una evolución. Y en cuestión de 10 años, no se van a aparecer na nada a los bancos de OE, pero personalmente me parece que siempre van a tener su papel los bancos grandes, sobre todo para las grandes operaciones financieras. Muy interesante. Gracias. Teal ¿quería agregar algo? Sí, muy rápidamente. Estoy totalmente de acuerdo con Víctor. No creo que vayan a desaparecer los bancos grandes en el corto plazo, pero sí tienen miedo de no poder innovar con la rapidez suficiente. Y esto presenta una gran oportunidad para los emprendedores, porque están creando programas que nos permiten colaborar con ellos y llevar a escala nuestras tecnologías. Por ejemplo, tenemos una alianza con MasterCard a través de un programa StartPod, StartPod en que, los startups trabajan con Master, MasterCard y les ayudan a desarrollar sus prototipos muy rápidamente y colaborar con los grandes las grandes tiendas. El temor que tienen los bancos de perder relevancia está dando lugar a estos programas, programas similares. Y si quieren trabajar con el sistema bancario, busquen esos programas. Gracias. Tenemos una pregunta acerca de los ta las tarjetas de crédito. Aquí nos viene una pregunta de Haití. Ya que muchos haitianos no tienen acceso a las tarjetas de crédito, ¿qué opinaría de un app que permitiría pagar con los minutos comprados para sus teléfonos? Ah, me parece una idea fantástica. Estoy viendo muchas tendencias en el mundo um, en el aspecto de los pagos móviles. Me suena muy bien, aunque no conozco nada de Haití o su sistema. Lo que diría es que no importa mi opinión acerca de la idea. Lo importante es qué pensarían los posibles clientes. Por tanto, ¿por qué no ir a entrevistar a 60 posibles clientes, o como mínimo 40, si no es posible 60. Preparar una serie de preguntas y, a, y ahora preguntar, ¿utilizarían este servicio? ¿Qué otras ideas tengan? Recomiendo que hagan esa investigación previa. Después de 40 entrevistas, van a saber si es buena idea o no. Y esa información les servirá para ir diseñando su producto. Pero los que acaban de unirse a nosotros están viendo la conversación Just Tech Connect, el futuro de las finanzas. Me acompaña Del Pfeiffer, Victor Brantneros y Samir Youssef, nuestro experto en chat. Estamos recibiendo preguntas de nuestro público. Pueden entregar sus preguntas en el chat al lado del video reproductor. La tecnología ha impulsado las tecnologías financieras. Una tecnología importante es blockchain. ¿Qué es? Es básicamente una base de datos descentralizada de información digital que se almacena y actualiza en una red de computadoras. Los emprendedores deben conocer blockchain como tecnología básica. Víctor, ¿podría explicar cómo funciona? ¿Cómo no? Tenemos un gráfico que ahora vamos a mostrar. quiero que piensen no solamente en del libro que uno tiene de las cuentas de su negocio o sea una suerte de, de cuaderno y lapicero donde plasman todo lo que compraron el dinero que recibieron a cambio etcétera históricamente todas las personas tenían su propio libro de, de cuentas. Es un sistema centralizado. Centralizado en el sentido de decir, bueno, yo tengo mi registro, mi libro, y tú tienes el tuyo. Y podemos controlar la información y todo el resto de la información que nos llega, porque tiene que pasar por mi proceso o por mi programa informático o análisis que yo haga. Ahora. Estamos avanzando hacia la descentralización, pero hay un paso intermedio en el que hay una gran empresa que tiene varias sucursales o incluso interacciones entre las distintas filiales de la empresa. Y la empresa que le lleva las cuentas tiene su propio libro y ese libro interactúa con el libro de cuentas de su empresa. Pero esto implica que hay un enorme eh, gran acervo de ineficiencias y la posibilidad de errores eh, durante las transacciones. Lo que hace la tecnología de blockchain es crear una red distribuida. Esto permite varias cosas. Primero, todos compartimos el mismo libro, el mismo registro en, con, en relación con estas transacciones. Un ejemplo, a ver, esa sería una red centralizada en el gráfico que ven en la pantalla. Aquí tenemos el de la red distribuida o descentralizada. Y esta es la distribuida. De esta manera, todos pueden ver la misma información en cualquier paso del proceso. Y lo que puedo hacer ahora es darles un ejemplo bien rápido. El que me parece que más va a ilustrar lo que estoy diciendo, es que como me encanta comer bananas con el desayuno, a la mañana hay una cadena de supermercados en Estados Unidos, por ejemplo, que quiere comprar 10,000 toneladas de banana para sus distintas tiendas. Ahora, las plantaciones en América Central, tienen un contrato con el supermercado. Entonces, eh, las cargan a un camión que se le entregan a una empresa de logística en un puerto. Luego pasan por todos los trámites de importación por el gobierno para ese par país en particular. Luego se lo envía a una empresa de fletes que a su vez las distribuye al puerto. En los Estados Unidos, que a su vez pasa por, el proceso de importación de ese país con todo el pago de aranceles correspondientes. Y esta empresa de logística se la entrega a otra empresa de fletes, que a su vez se lo hace llegar a los supermercados al cual van a comprar los clientes para que yo pueda comprar mi banana que voy a desayuno, a comer el desayuno. En ese ejemplo, creo que ya identifiqué a 12 instancias o organizaciones que tienen su propio registro, su propio sistema de software para dar seguimiento, a cómo ese producto va pasando por los distintos pasos de la cadena. Entonces, quizás uno es el dueño de la plantación y cargó mil toneladas de ese pedido grande de diez mil y hacemos las transacciones en papel y algo de software que le permite dar seguimiento a esa cantidad de producto. Pero van a llevar, van a pasar semanas o meses hasta que le paguen ese producto. Y tiene que ir a conseguir financiamiento, préstamo, etcétera, para poder entregar ese producto. Lo que hace la tecnología de blockchain es que de manera segura, y no voy a empezar a referirme a todos los detalles porque sería sumamente técnico, pero la tecnología de blockchain permite que todos estemos en comunicación constante, que todos veamos cómo van pasando esas bananas por todas las etapas del proceso. Entonces, de manera instantánea, una vez que se le hace el pedido, recibe la transferencia de manera inmediata. Y el 51% tiene que aprobar todos los pasos en esta cadena y está el componente de confianza y de seguimiento del producto que va pasando por la cadena de bloques. Entonces, cada vez que el producto pasa por una de estas 12 instancias, se toman fotos, se le da seguridad y luego todo pasa al siguiente paso. Y se puede ir siguiendo esta, estos eslabones de las cadena hasta el último paso. Esto incluye todos los pagos y todo lo que sucede con estas bananas que van pasando por todos estos procesos desde Costa Rica hasta Des Moines, Iowa. Excelente ejemplo. Muchas gracias. Es muy entendible. Tengo otra pregunta relacionada para ti. ¿Cómo afectan las tecnologías de blockchain a los empresarios, a los emprendedores en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, ya hablé bastante de lo que sucede con las soluciones a corto plazo. Vemos mucha actividad en torno al financiamiento, a la disponibilidad del crédito y el financiamiento de comercio en general. Acá tenemos una gráfica que ilustra cómo es el sistema actual. El, los datos pasan por los distintos componentes del sistema. Yo tengo mi propio banco, ellos tienen el suyo. Y cada uno tiene su papeleo. Con la con la tecnología de blockchain vamos a tener un contrato inteligente en el cual todos vamos a interactuar a la vez. Sé que esto elimina a los bancos y sé que se hizo una pregunta hace un rato de qué pasa si van a desaparecer los bancos, pero no creo que vaya a pasar en algún momento. Eh, Quizás no se inventó todavía esta instancia. Quizás sea otro actor, que no sea un banco, pero que va a desempeñar esa función. Pero hay, hay una función que eh, va a desempeñar este banco o su equivalente para poder traspasar los, los bienes, las mercancías. Y lo digo porque si bien es muy bueno, eh, no tener que pagar impuestos y estar en un mercado más desregulado. Pero las autoridades tributarias siempre terminan cobrando el dinero que les corresponde, lo cual me lleva a hablar del mediano plazo. El mediano plazo es lo que más me entusiasma para los startups, es decir, para los que están ustedes en este público, es decir, el ámbito normativo, el RECTE con las tecnologías de normativa, o sea la capacidad de facilitar y aumentar la eficiencia para poder dar seguimiento a las mercancías, decir, saber quién recibe qué, que se paguen los aranceles aduaneros correspondientes, las comisiones y para que todo el proceso siga. Esto puede tardar meses e incluso años darle seguimiento a toda la documentación, pero podemos aumentar la eficiencia. Si tenemos una solución que permite aumentar la eficiencia de esta gestión de datos, mucha gente obviamente se va a interesar en esta solución. Dale hace un rato en su presentación, hizo referencia a esto, y es la internet de las cosas. Yo creo que si van a enviar cualquier tipo de producto, podemos volver al ejemplo que di de las bananas. Por ejemplo, muy pronto vamos a tener sensores, no en todas las bananas, pero sí va a haber varios sensores en todos los contenedores y en todos los buques del mundo que van a mandar datos a la nube para poder dar seguimiento, no solamente a dónde está este cargamento de bananas, sino, por ejemplo, a qué temperatura están. Y si se demoraron media hora, bueno, ¿por qué? ¿Fue por una pérdida de electricidad en la cámara refrigerante? Bueno, todos estos datos van a ver que los empresarios y las empresas pequeñas van a ver una presión de, colocar estos sensores o bien en sus productos o en el cargamento para poderle dar seguimiento, como digo, a todos estos productos y a las transacciones que se dan en esta cadena de valor. Por último, lo que va a suceder a largo plazo. Tenemos el tema de inteligencia artificial. Como dijo Dale, hay cualquier cantidad de datos que se van a ir recolectando en el transcurso de este proceso. Y esta inteligencia artificial va a impulsar, el componente predictivo. Para mí, lo más interesante es que va a permitir predecir la oferta y la demanda, va a aumentar las eficiencias y la rapidez o lentitud con el que un empresario tiene que enviar un producto. O sea, van a ver que estos datos van a traducirse en cambios en la manera en cómo compramos y la manera en que compramos. O sea, que si ustedes están en una startup que hace análisis de datos, si pueden vincular esto con Techfin o la innovación, la parte del seguimiento de la logística, los grandes actores van a subirse a este barco. Federal Express, DHL, todas las empresas, todas, todas las grandes empresas están pasando a esto. O sea que si tienen una solución, averigüen. ¿Cuáles son las mayores eh, pesadillas que tienen ellos para tratar de resolver eso? Cuando nosotros enseñamos el programa de Cuerpo de Innovación, el programa de Innovación, con ciencia y Tecnología, y traemos a 20 o 25 empresarios, le pedimos que hagan mínimo 100 entrevistas en seis semanas. Y les digo, que la cantidad de aprendizaje que uno obtiene, no solamente al escuchar cuál es el problema del cliente, sino ver qué es lo que está dispuesto a pagar, es valiosísimo. O sea, que les recomiendo hacer lo que les dijo Dale. Es decir, ir y hablar con la gente, entrevistar a sus clientes para cerciorarse de estar resolviendo el problema que es la prioridad máxima en la lista, no el número 18 en la lista. Esas son las tendencias. Veo todo el tema de eh, inteligencia artificial a largo plazo Y el tema de la desaparición de los intermediarios en el mediano y corto plazo. Bueno, ahora podemos volver a las preguntas de los que están eh, participando. De la Embajada de Puerto nos dice si podemos utilizar TechFin para recaudar capital nuevo. Dale, ¿qué opinas? Bueno, creo que hay muchas empresas que se están preparando para eso. y dar préstamos de capital a clientes que de otra manera no hubieran tenido acceso. No sé si en Mauricio tienen esa posibilidad. Y no sé si muchas de las empresas de los Estados Unidos están eh, en condiciones de otorgar préstamos fuera de los Estados Unidos. Pero sé que hay muchísimas inversiones en este ámbito y sé que es una, un campo sumamente promisorio. Así que tienen que ir a explorar qué posibilidades tienen a la mano. Y, por otro lado, los empresarios, bueno, yo empecé la empresa de cera, de cero perdón, y tuve que capiar la tormenta durante los primeros dos años prácticamente sin financiamiento. Entonces, otra posibilidad es un préstamo personal. Hay muchos servicios financieros que ofrecen préstamos de montos menores, pero personales, para usted como persona, mientras pueden obtener financiamiento adicional para hacer funcionar su empresa. Entonces, empresa. Entonces esas son algunas de las opciones que tienen a la mano. Bueno, Vic. En Burundi preguntan si las regiones que eh, tienen menos conexión digital se van a quedar atrás. En el África subsahariano, por ejemplo, ¿qué pueden hacer para subirse al movimiento de TechFin? En primer lugar, quisiera agregar dos oraciones a lo que acaba de decir Dale. Hay soluciones de blockchain que ya existen que permiten el eh, préstamos entre pares, P2P. Yo sé que eh, no, todos usan las, no todos usan las criptodivisas como Bitcoin y otros. Sé que es un paso difícil de dar y es complejo para muchos, así que, pero igual hay eh, opciones que les que les dan micropagos con microcuotas. Y es una situación eh, bastante eh, diversa, entonces pueden, ah, tienen que averiguar las tasas de intereses, porque algunos casos son muy altos, pero eh, todos los días están saliendo soluciones nuevas. Así que les recomiendo que vayan a explorar. Bueno, claramente, entonces, vamos a hablar del tema de acceso a internet. Yo viajé por todo el mundo y parece que cada vez hay más gente que tiene por lo menos un teléfono celular, es decir, algún tipo de acceso a telefonía celular, lo cual les permite tener a su vez acceso a Internet. Siempre y cuando se cuente con esta tecnología básica, pueden tener acceso a información y a recursos. Pero van a tener que tener alguna manera de conectarse a la nube para ser parte del proceso. Entonces, no es que se van a quedar atrás ni afuera, sino que tienen que tener presente que van a tener que afrontar este gasto para poder tener acceso. Y creo que los gobiernos locales van a recibir la presión de brindar, aunque sea eh, acceso a internet básico. Pero se necesita un punto de acceso para poder acceder a la información. No hace falta tener un salón lleno de servidores de computadora. Con un teléfono inteligente que les permita tener acceso a internet, eh, les permite acceder al 90% de lo que está eh, sucediendo en el campo de las soluciones de tecnologías financieras. Gracias, Víctor. La siguiente pregunta es para ti, Dale. ¿Cómo está creciendo la TechFin a escala mundial? Bueno, está creciendo muy rápidamente. Yo mencioné que solamente en el año 2016 hubo inversión por 36 mil millones de dólares en más de 12 mil empresas. Y esto sigue creciendo. Ahora se llegó a una pequeña, a un pequeño impasse. O sea, al principio hubo un enorme crecimiento en las inversiones y luego el mercado como que se saturó. Entonces, ahora se llegó a un aplanamiento de las inversiones. Entonces, a medida que evoluciona el sistema, lo que vamos a ver es que va a haber más sumas de dinero que se inviertan en menos empresas. Lo que esto significa es que, eh, todas estas empresas tienen una oportunidad de demostrar que pueden crecer. Y va a haber eh, rondas de serie A, serie B y serie C que van a decidir cuánto dinero invertir en cada una de estas empresas. Pero es un ámbito, como dije, sumamente promisorio. Y el crecimiento, el pico de crecimiento, el auge eh, ya pasó. Gracias. Víctor, esta siguiente pregunta es para ti. En Liberia, me preguntan, eh, lamentablemente, la cabina de interpretación perdió, perdió el sonido. The, uh, that's a great question. I, I think that the uh, my biggest concern right now is the uh, a lot of what is happening, particularly in blockchain and around cryptocurrencies, are people are running experiments. Uh, around uh, around these things, they're raising money by these uh, initial coin offerings, as a way. A and I think that people need to be aware that uh, these that a, a lot of these models have not been completely fleshed out yet, and so. Uh, It really, from my perspective, depends on uh, your particular startup and your particular entrepreneurial effort. If you are looking to move product a product that you have manufactured and are looking to deliver it to uh, another com another country and get payment, then the easy answer is to say, you know, let's stick to the big players. Let's stick to people like IBM. Let's stick to uh, Samsung and and those folks who have, a, you know, who are established companies and you know they are going to be there. Uh, the, having said that, there's a lot of activity and a lot of great entrepreneurial activity in the micropayment world. So pay attention to what's going on in your world. Uh, pay attention to who's using what micropayment. Is it M-Pesa? Is it ABRA? Is it, is it one of these other uh, organizations? And see what's working and what isn't working in that particular space. Again, uh, my uh, I'm very excited about blockchain and what it can do from a security point of view and an asset tracking point of view. My experiences, all the hacks that I have seen on that have taken place, have not been with the blockchain. They've been with the software that people have put on top of the blockchain. The, having said that, there's going to be some sort of shakeout there. We're still very early in the blockchain revolution. Uh, But I think it's only going to grow. I think that uh, we've hit on uh, a number of the industries uh, that, uh, that are going to benefit from that. I think if you're in the, uh, any sort of data analysis type of uh, solution, you're going to do. You have an opportunity to do very well in the fintech world. Thank you. Now, Dale, this next question is for you. It's from the U.S. Embassy in Lomé, Togo. And they want to know if an, if an entrepreneur can use FinTech without a background knowledge of computers. Mm. So I'm going to answer this question in, in two different ways. First of all, if, you want to found, if you're an entrepreneur who wants to found a FinTech company and you don't have a background in technology. Um, I personally don't have a background in technology. Um, it is all about the team. You know, I am very good at marketing, PR, communications, um, and and and some of those kind of those softer skills. Actually, one of my best friends since I was at high school is my, my, the chief technology officer at my company. So, you know, really as a team, you cannot build a company by yourself, no matter how much you like to think you might, or maybe some people can. I mean, I certainly couldn't. But it is really about the team. So it's about, you know, a part of your job as a founder of a company is to bring together the right team to build the right technology at the right time. So, yes, I do think you can. And, you know, um, also, I think that, you know, there are opportunities if you don't have a, um, If you don't, you know, really know how to use up a, uh, computers, there's um, a group of people who are, of course, kind of being left behind a little bit by this whole digital revolution in fintech, um, which is older people, you know, and a lot of them or people who are technologically not literate, and I think that there is a, a way to kind of you know, work with those people in terms of, you know, I'm sure there's still some innovation that can go along, cash payments and things like that, or even helping those people kind of be, be, become part of the digital economy. Thank you. Thank you so much. Now, Victor, this next question is for you. The viewing group at Embassy Port Louis-Mauritius asks if crowdfunding is a legitimate source of financing for startups. So the uh, I, I tend to have a slightly contrary opinion about uh, crowdfunding in general. I, I my concern with crowdfunding is that it has sort of uh, I don't want to say the bubble has burst, but crowdfunding at least, uh, From my perception, is being these programs like Kickstarter, etc., cetera, etc., cetera, are being used almost as marketing uh, test beds to say, "Okay, did could I get enough hits and people interested in my prototype product? Then I'll go build it," as opposed to I'm looking to raise some money to start a uh, to start a business. Uh, the average, uh, the last time I, I, I don't have the statistic right in front of me, but I believe a couple of years ago, the average m amount of money raised on Kickstarter was less than $5,000. So, depending on what you are building and what you are raising, it, it may not even be close to the amount of money that you need in order to get your. MARIANA eh, no necesiten más para despe hacer despegar a la empresa. Yo, cuando empecé, comía un montón de comida enlatada, porque estaba tratando de hacer lo posible para ver la manera de invertir hasta el último centavo en mi empresa. La preocupación que tengo con crowdfunding es que los que ganan, ganan a lo grande. Y todos los demás parecen quedarse con muy poco, muy poco dinero. No estoy seguro de si vale el, el esfuerzo empresarial que hay que hacer para sumarse, para ser parte del crowdfunding. Gracias. Y ahora quisiera hacerle esta otra pregunta a ti también. En Liberia, eh, en Monrovia dice si la Techfin puede desempeñar una función a la hora de fortalecer una economía en desarrollo. Me parece que es una oportunidad sensacional de hacerlo. Se necesita un esfuerzo concertado, se necesita la cantidad de activos y recursos necesarios, y hay muchos jóvenes sumamente inteligentes que quieren hacer soluciones tecno tecnológicas y para. Y Brindarle apoyo a esta infraestructura y a esta comunidad implica que pueden crecer enormemente como empresas. Estamos hablando nuevamente de análisis de datos, de gestión de datos y de disminuir las ineficiencias. Y este tipo de soluciones siempre hacen eco en algún rincón de la industria. Esta mañana, antes de que comenzara esta sesión, escuché que hay un... Proyecto de financiamiento en Afganistán para enseñarle a las niñas de edad escolar a codificar. Es decir, tienen que identificar el talento existente y me parece que es una oportunidad excepcional. Nuevamente, es bastante económico tener un par de computadoras en, en una oficina, en lugar de tener que eh, edificar una enorme planta para eh, fabricar autos Tesla o, o equipo de, eh, quirúrgico. Dale, esta siguiente pregunta viene de en Guatemala. Él quisiera saber si las TechFin pueden ayudar a facilitar los pagos internacionales o las transferencias internacionales de dinero. Bueno, la respuesta es que sí. Y de hecho ya hay muchas startups que están dedicando a esto. Eh, lo que dijo Víctor ya varias veces eh, es muy acertado. Tiene que ver con aumentar las eficiencias, eh, acelerar las transacciones y la cantidad de gente que puede hacer estas transferencias. Y hay una enorme cantidad de innovación en este ámbito. Hay empresas... A ver, yo vengo de Nueva Zelanda, no, no estoy en Estados Unidos, pero yo hago las transferencias de Nueva Zelanda a los Estados Unidos o viceversa, no transfiriendo la, el, la misma divisa, sino poner un monto eh, aquí en Estados Unidos que se eh, compatibiliza con un fondo de contrapartida en Nueva Zelanda. O sea, que el costo se ha reducido enormemente, prácticamente a cero. Y hay muchas empresas que lo están haciendo, eh, y también hay casos en los que transfieran el valor en dinero y hay eh, valor en oro a ambos lados de la transacción. Y, pero si se les ocurre una solución acertada para su país o su comunidad, eh, les recomiendo que lo exploren, porque es un buen ámbito de innovación. Bueno, llegamos a la última pregunta de Lib Viera, en la Embajada de Estados Unidos en Monrovia, dice, ¿cómo puede hacer un empresario social para integrar la TechFin en su emprendimiento? Adelante, Dale. A ver, un empresario social. Bueno, eso es, así es como comencé yo con mi empresa, es decir, tratar de hacer el bien. Y para mí, iba a ser una empresa, de lucro, pero hay que combinar eh, el aspecto financiero con el bien. Y eso tiene que estar desde el principio en el modelo financiero. Uno de los aspectos clave es definirlo desde el comienzo. Yo vengo del mundo de las organizaciones sin de fines de lucro. No pensamos en todos los ingresos. Yo lo que quería eh, eh, es crear un mundo mejor. Entonces, tuve que aprender este aspecto de lo que implica tener una empresa. Entonces, como digo, lo primero es cerciorarse de que esté eh, en el corazón de su modelo de negocios, porque se le pueden agregar otras cosas más adelante. Pero esto es lo primero, y cuando uno eh, empieza a trabajar en una empresa de finanzas, eh, es muy fácil perder de vista el aspecto social. Por otro lado, este ámbito ha, ha sido descuidado mucho tiempo en el mundo financiero. Sobre todo porque el impacto social eh, no generaba la misma cantidad de ingresos que las ganancias de capital y el modelo más tradicional. Pero recientemente hubo una serie de oportunidades que se identificaron como compatibles, es decir, se pueden fusionar las dos cosas. Y hay muchas maneras de pensar en el impacto social de nuestro trabajo. Por ejemplo, podemos mejorar aspectos de la ciudad, por ejemplo, con el transporte o eficiencia energética, educación. Es decir, todas son oportunidades con impacto social. O sea, que siempre recomiendo lo mismo. Vayan y vean qué fondos se han invertido en estos campos y aprendan de lo que está sucediendo en su realidad. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero quería agradecerles a los dos por habernos acompañado y también a todos los que nos acompañaron de manera remota, a todos los que nos están mirando. Sobre todo a los que están eh, en distintas partes del mundo y que acercaron a los empresarios a este, a este diálogo. Escuchamos, tuvimos centro en Zimbabue, el Centro Cultural en Namibia, el Centro Americano en Abuja, Nigeria, el, en Kabuyi, Burundi, en Getenga, Burundi, en la Embajada de Estados Unidos, en Harare, Zimbabue, la Embajada en Labatogo, el Centro Cultural San Pedro Sula en Honduras, el Centro de eh, Paraguay en la esquina Franklin, en Guadalajara, México. Y el Centro Binacional en Montevideo, Uruguay. Y en Medellín, Colombia. La Embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe. La red eh, en Liberia. Y la American Corner en Liberia. La Embajada de los Estados Unidos en Port Luis Mauricio. Turbine en Port Luis Mauricio. El base en Túnez. Veritech en Beirut, Líbano. Y por favor, continúen con este diálogo en Twitter eh, en el hashtag JustWebConnect. Y pueden escribir, escuchar programas como estos en nuestro sitio web. Espero que hayan disfrutado el diálogo de hoy y muchas gracias por acompañarnos. Adiós.